Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a centrar el estudio en el hueso temporal. Bueno, lo ponemos aquí temporal. Se trata de un hueso eh, que será bilateral, simétrico, y que lo vamos a localizar en la base del cráneo. Eh, más concretamente, eh, estará en la fosa eh, craneal medial, ¿vale? Medial y en la fosa craneal posterior. Se va a localizar también, en, lo vamos a localizar, como se ve perfectamente en, este, en esta representación gráfica, entre el ala mayor del esfenoides y el hueso occipital. Vamos a estudiar entonces las distintas estructuras que conforman el hueso temporal. ¿De acuerdo? Bien, pues para ello. tenemos que distinguir cuatro partes, ¿vale? Lo que es una parte escamosa. Tenemos también lo que será una parte timpánica. También nos encontramos con la apófisis Estiloide. Espera, que esto aquí salió mal. Déjame, vamos a borrar esto aquí. Apófisis. Apófisis estiloide. Vale. Y hay otra parte que se denominará parte idea Vale. Estas son las cuatro partes que va a formar, eh, cuatro estructuras que nos vamos a encontrar en el hueso, eh, en el hueso temporal. Bien, la parte eh, escamosa, como veis aquí, es con forma, eh, va a formar parte, es la pared lateral del cráneo, y nos vamos a localizar, vamos a vernos aquí con una prominencia arqueada, es esta, que será la apófisis cigomática. ¿De acuerdo? Va a estar unido al hueso cigomático, dando origen al arco cigomático. Este es el arco cigomático. Bien. Bueno, pues, localizada eh, debajo de las camas, nos vamos a encontrar con la parte timpánica. La parte timpánica nos va a formar lo que es la pared anterior, inferior y posterior del meato acústico externo, conocido como MAE, ¿de acuerdo? Eh... Luego después nos vamos a encontrar también con el apófisis estiloide. ¿vale? Se trata de, este, de un hueso que será puntiagudo ¿vale? en sentido inferior, se proyecta en sentido inferior desde la parte timpánica. Este es el apófisis estiloides. Y luego nos vamos a encontrar con la parte que es la petromastoidea. ¿vale? Es una... Eh, tiene dos... Eh, Podemos diferenciar en estas dos secciones lo que denominaremos una parte mastoidea y una parte petrosa. Vamos a ir eh, viendo poco a poco cada una de estas partes. Bien, la primera que vemos aquí que se localiza en esta foto es la parte, es la mastoidea. Esta mastoidea, eh, como podéis ver y observar aquí, eh, es la parte postero inferior del hueso temporal. ¿vale? Es la parte postero inferior del hueso temporal. Bueno, se va, va, a estar eh, relacionado, vale, esta parte mastoidea se relaciona con quién, pues con el hueso, con el hueso eh, parietal, Ponemos aquí hueso parietal, y también se va a relacionar con el hueso occipital. ¿De acuerdo? Van a estar fusionados a través de dos suturas. Aquí tenemos, esta es la sutura, la parietomastoidea, y esta será la sutura eh, mastoidea que es una continuación de la sutura landoidea. Bien. Pasamos entonces ahora a ver la parte petrosa. Esta es la, lo que hemos visto, la parte mastoidea. Y vamos a ver lo que es la parte petrosa del de hueso temporal. Borramos todo esto y nos va a quedar esto aquí. Perfecto. Pues la parte petrosa, vale, se trata de una parte cónica, será esto que veis aquí, este dibujo. Esta es la parte petrosa, ¿vale? es una parte cónica, es el hueso más eh, resistente del, del cráneo, ya que en él va a estar eh, ubicado tanto eh, la audición, los órganos de la audición, como del equilibrio. Eh, esta parte petrosa se va a eh, dirigir en sentido anteromedial, Fijáis, va a ir en sentido anteromedial, ¿vale? Y eh, en él eh, se va a albergar, pues, eh, este agujero que veis aquí, ¿vale? Que es el MAE, que es el meato acústico interno. Y os pongo aquí, el MAE. el MAE. También en el vértice, porque, Va a tener, eh, tiene una forma cónica, el vértice, nos vamos a encontrar el agujero rasgado. Bueno, Será el agujero rasgado anterior. Este agujero rasgado anterior va a estar eh, comunicado ¿Con quién? Con el conducto carotidio, ¿vale? O con el surco carotidio, conducto carotidio. Pues nada más. Eh, hasta aquí eh, el hueso temporal. Espero que os haya servido para aclarar algunas dudas que teníais, ¿vale? Nos vemos en clase. Venga, hasta luego.